Yo le bendiga y le saluda al hermano Antonio Rivera, eh, presidente de Christian Soquelí, aquí de la Ciudad del Paso. Yo vengo de Puerto Rico ¿verdad? y estamos eh, llevando el Evangelio del Señor a los jóvenes aquí en la Ciudad del Paso. Y le damos gracias a Jesucristo porque Dios ha sido bueno y porque desde 1996 que comenzamos este ministerio hasta el día de hoy eh, seguimos predicando el Evangelio de Dios, la Palabra del Señor. Y hoy te quiero presentar eh, que somos una misión libre, al aire libre. Evangelizando a jóvenes, adultos para Cristo y hacemos evangelismo mundial por la internet, por la YouTube. Estamos llevando la palabra del Señor, estamos soltando un mensaje y qué bueno que tú nos has sintonizado, nos has visto. Pero hoy queremos invitarte a que tú seas partícipe de este ministerio, que tú puedas participar aquí en este ministerio y seas otra una que te diré, un pilar de este ministerio, que tú puedas. Eh, ayudar a este ministerio para que este ministerio siga adelante llevando el Evangelio de Dios llevando la Palabra del Señor y para poder llevar a cabo todo eso y, y este mensaje de Cristo y, y todo lo que estamos haciendo con la juventud pues necesitamos el apoyo financiero necesitamos que usted nos, nos ayude con ofrenda que venga y nos traiga, nos hable, nos diga cómo este, puedo aportar esa ofrenda y hoy yo te doy un teléfono para que tú me puedas llamar es el área 915 328 6822 en la ciudad del paso área 915 328 6822 escúchalo bien si no busca la información eh, en esta página, en donde se me estás viendo ahorita, y ahí viene el teléfono, viene más información, viene más como quienes somos, qué es lo que estamos haciendo, yo te, ya te he dado una parte, pero ahí viene una historia completa, desde eh, lo que hemos hecho el trabajo, desde que comenzamos, hasta el día de hoy, así que acércate, eh, búscanos, si estás en la ciudad del Paso, llámanos, si estás en otro país, Llámanos y yo te digo cómo tú puedes aportar esa bendición y cómo esa bendición puede llegar a este ministerio para poder nosotros seguir adelante evangelizando a los jóvenes, evangelizando a los adultos, evangelizando hasta los niños, porque todo el que viene al campo de fútbol lleva una palabra del Señor, lleva un mensaje. Y te pedimos de tus oraciones también, que tú ores por este ministerio, para que Dios nos bendiga, para que sea la, la obra del Señor y que no sean nosotros hablando palabras no de Dios palabras, sino que sea palabra sólida, palabra preciosa del Señor Jesús. Dice el Evangelio del Señor en, en Juan eh, 3.16, dice que de tal manera amó Dios del mundo, que ha dado tu hijo unigénito, para que todo quien Él crea, crea, oye lo que digo, crea no se pierda más tenga la vida eterna en el Señor Juan 3.16 nos habla así así que, eh, qué bonita esa palabra qué bonitos los regalos que Dios nos hace nos ha regalado a su Hijo amado a nosotros, nos ha dado su Hijo a nosotros, sin nosotros merecerlo sin nosotros merecer nada Dios nos lo dio, también eh, el Hijo del Señor fue y pagó un precio, Jesucristo pagó un precio grande en la cruz del Calvario, fue cuando Él se entregó por ti, por mí, y pagó todos nuestros pecados en esa cruz así que cuando recuerden esa cruz y a veces nos trae recuerdos que vemos una película, vemos tales cosas y nos estamos llorando por lo que el Señor le está pasando pero Dios no quiere que tú llores así Dios quiere que de veras tú actúes que de veras tú te muevas para las cosas de Él y Dios te va a glorificar Dios te va a glorificar a ti Dios te va a levantar grandemente pero es que tú te muevas ya porque los tiempos son cortos Cristo viene pronto y Cristo viene por un día. Así que, Iglesia mía, Iglesia del Señor, prepárate a ayudar la obra del Señor, a apostar, a bendecir la obra de Papá, porque un día estaremos con él en la mansión celestial y ahí el Señor nos enseñará todas las bendiciones y nos va a mostrar todos los regalos que Él tiene para ti en esta corona incorruptible que está en el cielo. Así que, el hermano Rivera, en este momento, te da una, un consejo acércate a Cristo, busca al Señor pero búscalo genuinamente búscalo con todo tu corazón y todo voy si largo, lo vas a encontrar vas a encontrar a Jesús muy pronto, pero acércate a Jesús búscalo y si tienes problemas matrimoniales, problemas en tu casa problemas, eh, cualquier problema que tú tengas, para Dios no hay ningún problema, para Dios todo Dios lo resuelve, para Dios todo es posible, si tienes cáncer si te estás muriendo y el médico te dijo que te ibas a morir hay un Dios que todavía te da esperanza, hay un Dios que todavía quiere levantarte de es el hecho de enfermedad. Jesucristo vino a salvar al cautivo, vino a rescatar a todo aquel que está con necesidad, y a, la, a los primeros que vino Jesús, es al enfermo, aquel que lo tiene a Dios, aquel que está alejado de Dios, por ese vino Jesucristo. Así que Dios te bendiga, y te saluda el hermano Antonio Rivera, presidente de Cristo Choclin, Aleluya, que estamos predicando este evangelio aquí en la ciudad del Paz. Como vuelvo y te repito, mundialmente por la internet, por YouTube, por todos lados, estamos llevando una palabra ya sólida del Señor, soltando un mensaje. Dios quiere que tú vengas, venga, un encuentro con Cristo. Dios te bendiga.